decisión de volver? Porque es mi país porque vengo, vuelvo a casa, estuve porque me fui a descansar unos días a, a, a relajar un poco y bueno, ahora nada, ordenarme un poco para para, para establecer lo que tenga que hacer, para, para dejar en claro cuál es, cuál es la verdad y, este, y eso que me parece lo más importante ¿no? este, ir en relación a a esta acusación que es una acusación eh, falsa ir en relación a la acusación falsa este, y un hecho que no ocurrió, yo ir con todo lo que tenga. No me escapé del país, me fui de... Digo por lo poco que me llegó, viste, se escapó. O sea, me fui de vacaciones, ¿no? Me fui a descansar, fui a ver amigos. Con cada persona que me encontré, sé que algo se rumoreó Entonces, hubo personas con las que cada persona que me encontraba... Eh, algo iba a suceder, pero no, nada nada de eso. ¿Podría haber un pedido de disculpas o de perdón hacia Lucas? Más allá de que los hechos... Yo ya, tratan, ya les dije lo, todo lo que, que, que, que tenía, que, tenía que, lo que decirles, me fui a descansar, a relajar, y, este, y ahora lo que tenga que hacer al respecto, sí. que tiene que ver con lo más importante, que es contrarrestar eh, una denuncia falsa... Eh, y gravísima, y, este, y que atenta contra, contra mí, básicamente. el este apoyo te... de tus amigos, de, de la farándula, de, de los medios? Hacer, o no? los medios Gracias a todos, sí, por supuesto. ¿Te vas a guardar, Jay? ¿Vas a hacer una vida normal, sociable? Voy a hacer una vida normal, sí. ¿No tenés miedo a andar en la calle, lo que te pueda comentar la gente? ¿Vos me ves con miedo? No. ¿Se dice que iba a haber un operativo para que salieras por otra puerta? Ustedes preguntan eso todo el tiempo. No, pero no, no, pero, pero para esto sí me parece importante no, decirlo. Yo les, les puedo pedir que no fomenten esto de... Che, no te da miedo ir por la calle, porque no me da miedo, porque la gente me trata bien. Si ustedes fomentan el... Tenés miedo que te traten mal y alguno por ahí me va a tratar mal. Como esto es una cuestión pública y la pregunta constante es... ¿Tenés miedo que te pase algo? Entonces, el, el instalar eso... Y bueno, eso es lo que te da miedo. Lo más importante para mí es que es un hecho que no sucedió... Y que yo fui sí, hasta a las últimas, últimas consecuencias en el sentido, sentido de, para mí lo más importante es que quede claro que es un hecho que no sucedió. A la versión es de que Burlando no te está defendiendo más, ¿qué puede decir? Yo no tengo abogado, porque no tengo causa. Sí, con el canal respecto. hubo conversaciones. De Gracias después, a todos. No. Hasta fin de año estoy en Telefén.